En este vídeo te voy a explicar la diferencia de uso de tres verbos que suelen dar problemas a los estudiantes de español, especialmente si son estudiantes de lengua inglesa, porque en inglés tenemos un verbo, to try, pero en español tenemos tres verbos diferentes, probar, probarse e intentar. En este vídeo te voy a explicar la diferencia ¿Y cuándo podemos usar estos verbos? Empezamos con el verbo PROBARSE Aquí tienes la conjugación en presente Como ves, es irregular y además es reflexivo Así que no olvides poner el pronombre Usamos este verbo para hablar de ponerse la ropa antes de comprarla Normalmente, en la tienda hay probadores para probarse la ropa. Tú te pruebas la ropa para ver si te gusta, si no te gusta, si es grande, si es pequeña... Vamos a ver dos ejemplos. Me gustaría probarme estos zapatos. ¿Es posible? Me he probado la chaqueta y me queda grande. Mm, ¡Qué pena! El verbo PROBAR, no es reflexivo, lo usamos para hablar de la comida. Nosotros probamos la comida, tomamos un poquito de comida para ver si nos gusta el sabor, si está bueno, si está malo... Aquí tienes dos ejemplos. Nunca he probado el caviar. ¿Puedes probar la sopa? Creo que está un poquito salada. También el verbo probar lo usamos para hablar de poner a prueba una máquina para ver si funciona o no funciona. Por ejemplo, ayer probé la lavadora y hacía mucho ruido. Creo que está rota. Tengo que probar el nuevo cable con el ordenador. Finalmente, tenemos el verbo INTENTAR. Aquí tienes la conjugación que, como puedes ver, es regular en presente. Con este verbo hablamos de el propósito o la intención de hacer algo. Por ejemplo, yo intento hablar francés con mis tíos. Mañana voy a intentar llamar al técnico. Estos verbos tienen más significados y algún matiz diferente, pero en este vídeo solo quería revisar estos usos que son problemáticos para los estudiantes de español. Te he dejado en el blog unos ejercicios interactivos para que practiques estos verbos y nunca más tengas confusión.